tus tierras. Quieren quitarte el suelo para sembrar la muerte y también la maldad. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí. Mi nombre es Josh y en esta ocasión les traigo este video sobre algo que pasó muy impactante el día de ayer en mi ciudad, en el país que vivo, que es Bolivia. Y bueno pues eh, esto que pasó realmente fue impactante. Quiero que vean estas imágenes en las que eh, pueden ver ahí eh, sucedió pues lo que nosotros hemos nombrado como cabildo, ¿no? Y bueno, estuve buscando en internet sobre este tema un poco, quizás para muchos eh, ni siquiera saben realmente qué significa esto, así que bueno, se si los traigo. Y bueno lo que encontré que me gustó eh, es lo siguiente Se conocía como cabildo abierto a la reunión extraordinaria de los ciudadanos americanos Durante la época de la colonia Dichas asambleas fueron muy importantes en el proceso de independencia Y en el establecimiento de autoridades autónomas Cabe recalcar Durante estos periodos estos organismos formados por el pueblo tenían la capacidad de destituir a las autoridades de las colonias y proponer nuevos gobiernos de acuerdo a esta idea en la actualidad reciben la misma denominación aquellos encuentros populares donde se pide un cambio determinado de algunas de las políticas realizadas por el actual gobierno estos suelen tratarse de temas que hacen a la salud pública y al orden en general de la sociedad en cuestión pues qué increíble y tengo que decir que ya había habido un par de estos eh, en otras ocasiones en años pasados, pero creo que aquí se sintió realmente imponente como la gente de este pueblo quiere que su voz sea escuchada y dirán ¿Por qué yo traigo esto? Mi intención en ningún momento es eh, parcializarme con alguna ideología política, no este no es un canal de ese tipo sin embargo, lo que yo quiero traerles en este momento con estas imágenes. Es un mensaje. Y es el mensaje de que quizá. No te has dado cuenta de qué es lo que quieres. No te has dado cuenta de tu realidad. Y te estás dejando llevar. Por otras personas. Para hacer lo que otras personas quieren con tu vida. Sin embargo yo veo... Que aquí existen cientos de miles, millones de personas Que realmente están buscando que su voz sea escuchada Y quiero decirte, si tú no si tú no estuviste acá, si eres de otro país, de otro lugar Que realmente tienes que buscar que tu voz sea escuchada ya sea por un gobierno, ya sea por una autoridad que tienes tu jefe, amigos tóxicos, una pareja que te quiere controlar. Es necesario que tu voz sea escuchada, es necesario que, que puedas salir y rugir realmente quién eres y expresarte. Así como este pueblo tan grande y tan valiente quiere hacerse escuchar. Quiere que, que las personas que están en los altos cargos de gobierno, el presidente. Escuchen su voz. Y puedan darse de una vez por vencidos ante la voluntad de Dios. Ante lo que él está buscando y está pidiendo. Pues escucha el clamor de todos los que le oran, los que le aclaman, los que le adoran. Y he visto aquí en este... En este cabildo realmente hay gente que clama a Dios por algo diferente, que buscan pareja que está unida, que no hay nada que la pueda quebrantar y eso me parece algo digno de admirar. Muy por encima de lo que de lo que creas, de lo que sientas, veo un país que, que se está uniendo y creo que eso es algo increíble que pasa en las sociedades. Me recuerda muy bien la historia de, de los hebreos cuando fueron expulsados y tuvieron que vivir bajo el régimen del rey Nabucodonosor durante muchos años, generaciones. Realmente creo que a estas cosas pasan para que nosotros podamos despertar, para que podamos decir ya basta. Es momento de cambiar, es momento de hacer las cosas diferente. Tu realidad ya no puede ser igual, ya no puede ser la misma. Tienes que ver con esperanza un nuevo camino. Y, y dirigirte hacia él. Escuchar a las personas correctas. Formarte. Y dirigirte hacia el cambio que necesitas en tu vida. Esta es mi experiencia en el Cabildo. Y creo que ha sido algo asombroso, increíble. Sin embargo es muy triste también porque... Si esta gente se está moviendo es porque hay algo realmente doloroso Y que le afecta y que, y que nos duele Y creo que el dolor Tiene que ser una señal de que debe haber un cambio Cuando, cuando te duele algo Tu cerebro está diciéndote Oye, no me siento bien Entonces es momento de de que si tu cerebro te está diciendo Oye, no me siento bien Me duele No sigas igual, no sigas con esas personas No sigas con esos amigos No sigas ya en esa misma situación En ese trabajo Cambia, Decídete a moverte Duele y es difícil Y, y, y quizás ves la barrera Muy, muy alta Pero se puede superar Si tienes la voluntad de dar un primer paso mi nombre es Josh, espero que este contenido te guste. Déjame un comentario qué te parece este video. Si te gustaría ver videos más, <coughs> más profundos sobre algún tema de tu realidad, de dónde estás viviendo, de lo que te sucede. Por favor no te olvides dejarme un comentario ahí debajo. Suscríbete y comparte este video para que pueda llegar a más personas. Y que puedan ver la realidad no solamente de esta ciudad, de este país... De este pueblo, sino una realidad en la que tú quieres cambiar algo en tu vida Y eso debe empezar hoy día Te bendigo, nos vemos